estamos destrozados, que estamos lo mal. ¿Qué culpa tiene esta gente de estar encerrados por casi dos años sin poder ir a ver a sus familiares? Ni por aire, ni por mar, ni por tierra. ¿Qué culpa tiene Aisha Lembrani que fallece aquí sin poder? Que estaba pidiendo nada más que abrir la frontera para reunirse con sus familiares y la pobre que la, enterra, la han enterrado aquí. ¿Qué culpa tiene Fedua? Ha dado luz aquí que su hijo todavía no conoce al padre. ¿Qué culpa tiene Turía que fallece su marido, su madre, en la misma semana? Se han quedado sus hijos huérfanos de padre que falleció y huérfanos de madre que está a dos pasos de ellos y no pueden estar con ellos. ¿Qué culpa tenemos nosotros que estamos aquí atrapados sin ningún derecho? ¿Por qué? ¿Qué culpa tenemos? Porque somos transfronterizos. Es, esta tarjeta nos cierra mucha puerta. Nosotros no estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo a ver si se puede. Hay un permiso que podamos ir a visitar nuestros familiares y volver a nuestro trabajo. Eso